Hoy contamos con el número 3. Numerilla nos presenta a su amigo Calculete. ¡Hola, amiguitas y amiguitos! He contado todo lo que tenía en mis dos cajas y ahora voy a contar todas las cosas. Un bolígrafo azul, una flor, una ovejita, dos coches, dos caramelos, dos piedras y una piedra, dos gallinitas y una gallinita mmm, y partia. Numerilla, ¿qué quieres ahora? contar estos montoncitos de aquí mira, un bolígrafo, una flor, una ovejita, dos coches, dos caramelos pero no sé cómo contar las piedras y las gallinitas porque tengo dos y una más numerilla, es facilísimo cuando tenemos dos cosas iguales y otra más las contamos con el número 3. Así es que tienes una, dos y tres piedras y también tienes una, dos y tres gallinitas. Este es el número 3 que parece como una pequeña culebrilla que hace ondas con su cuerpo. Calculete también cumplió tres años el otro día. Eh, Calculete viene conmigo al cole. Hola, Numerilla. ¿Con quién hablas? Aquí está Calculete. Hola, Calculete. Estoy hablando con Hipatia, la maga de las matemáticas, que me está enseñando a contar todas mis cosas. ¿A contar tus cosas? sí. En estas dos cajas tengo todas las cosas que me gustan y Patia me está enseñando a contarlas para saber cuántas tengo de cada clase. Mira Calcu, tengo un bolígrafo azul que se cuenta con el número uno porque está solo. Una flor roja de papel que también se cuenta con el número uno porque está sola. Una ovejita blanca sola también y este es el número uno. También tengo un coche grande y otro pequeño, así es que hay dos coches, uno y dos. Tengo también dos caramelos, uno y dos, y este es el número dos. Y aquí tengo tres piedras blancas, una, dos... roja que hace 3 y este es el número 3. Eso es numerilla muy bien. ¿Ves cómo aprender los números es muy fácil y muy útil para contar todas las cosas que tenemos? Está chulo eso de contar. Sí, calculete. Ahora vamos a ver si habéis aprendido cómo se cuenta con el 1, el 2 y el 3. A ver, Numerilla, ¿me puedes decir ahora qué ves aquí? Pues veo tres flores. Una, dos y tres. Muy bien, Numerilla. Ahora tú calculete. Aquí, ¿qué ves? Pues yo veo tres canicas. Un, dos, tres. Muy bien, calculete. Ahora vamos a ver cómo se escribe el número tres. ¡Sí! ¡Sí! Pues mirad, para escribir el número 3 comenzamos por arriba Hacemos una línea redondita y otra igual debajo Así mirad, una línea redondita y otra debajo igual Una redondita y otra debajo igual ¡Así! ¡Mira! Una línea redondita y debajo otra igual Yo también sé una línea redondita y otra igual debajo. Ya podéis ensayar y escribir muchos números 3 hasta que os salgan muy bonitos. Y recordad como en el número 1 y en el número 2 no levantaremos el lápiz del papel desde que comenzamos a escribir el 3 hasta que lo terminamos. ¡Sí! Aquí seguimos, una redondita y debajo otra igual, una redondita y debajo otra igual. ¡Estupendo! Seguid practicando con el 3, que si lo escribís con atención muchas veces, os saldrá súper bien. Y así contando de 3 en 3, nos vamos yendo sin dar ni un traspiés. ¡Hasta luego, numerilla! ¡Hasta luego, calculete! ¡Hasta luego, Hipatia! Esta vez, amiguitas y amiguitos, hemos aprendido a contar con el número 3 y a escribirlo. Si os ha gustado, nos volveremos a ver en el vídeo del número 4. ¡Estudiad mucho y jugad más! ¡Hasta pronto! Escucha, chavala, chaval, no olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.